Thank <laughs> you. Pasa a flipar, tío Fue increíble ¿Están ahí, tío? Sí, tío wow. Cerquísima Se puede tocar casi Joder ¿Qué pasa? Sí. Pues cuando está la banderita es que ya está arriba en todo seguido ya subir aquí arriba tenemos que tener un poco cuidado porque justamente enfrente nuestro hay el restaurante de la PVC y hay gente porque están celebrando ahí la, lo que es la noche vieja pero bueno vamos a montar aquí el campamento base vamos a ponernos todo para celebrar el, el año acomodar un poco la zona y esto es flipante o sea es que, qué mejor manera de empezar el año en eh, no los sitios más altos de madrid tenemos ahí la radio que la tenemos que sintonizar para coger una emisora que dé las campanadas. Aquí tenemos el buen cava para celebrar el año nuevo. Estas son las 12 uvas para quien no sea de aquí. Aquí es una tradición que cuando eh, dan las 12 hay 12 campanadas y por cada campanada te tienes que tomar una uva. Así que aquí las tenemos. Mm, sé que estas están asquerosas pero es lo único que hemos podido traer. Y como no, no puede faltar las barritas de confetis y las copas. No encuentro nada, tío Vamos a abrirla <risa> oh, Dios Dios Con toda la mano llena de mierda Buah, <risa> <risa> he tirado todo el líquido ¿Te vas a subir? A ver, tiene un mogollón de líquido Ya, <risa> yo lo he un poco Qué asco Qué asco <risa> Dios, se me ha caído una <risa> Esta, esta, esta, esta. Una Una Dios, con toda la mano ver, llena de buena, mierda Dos. está? Cuarta se líquido, raro, tío. Se una o sea, mierda. Cinco seguro que son luvas. <risa> Seis. Siete. Sí. Ah, ¿Qué? ¿Qué? Que Se me escapa. Ocho, Ocho. se me cae, tú. Nueve. ¿No Diez Diez. ¿Concepto? No, no, la cara no, cabrón, hijo. Va, va, va, va, va, va, Persona que lleva desde antes de las campanadas, pues a media hora antes haciendo ejercicio en la elíptica. ¿Qué hace? ¿Por qué hace eso? pero ¿Ha estado ahí todo el rato? Lleva todo el rato. en la hora de las campanadas también? Haciendo ejercicio todo el rato. Sí. Igual lo está viendo en una pantalla también, ¿eh? Y, nos, sí. nos está, ahí y está comiendo uvas que mientras... ¿Tú crees? No, no. Sé, no. Sé. Va a ser una auténtica locura lo que es celebrar el Año Nuevo aquí, o sea, no hay palabras para escribir lo que hemos vivido hoy, o sea, en uno de los rascacielos más altos de toda España. Y bueno, ya va siendo, ya está calmando un poco la cosa, los fuegos artificiales ya están amainando y es que llevan como una hora en plan sin cesar. Vamos a establecer aquí un pequeño campamento para comer porque es que todavía no hemos cenado y tenemos mucha hambre y aquí como hay luz y así, pues yo creo que se puede estar bien. El menú de hoy va a consistir en una fabada asturiana hecha en un camping gas y tenemos unos turrones muy ricos y típicos de estas fechas, así que vamos a ponernos a ello. Bueno mientras se prepara la cena, simplemente un pequeño periodo de reflexión de lo que ha sido el año, que bueno, personalmente para mí ha sido ha sido una pasada, He hecho un montón de, de cosas que, que me han gustado relacionadas con el urbex, la fotografía, ha sido un año muy duro pasar lo que es noche vieja y año nuevo fuera. Es algo bastante único, la verdad es que también lo vives un poco alejado de la familia porque es tradición pues, que en estas fechas pues, estés cenando con tu familia, con tus abuelos, con tus tíos. Pero bueno, son experiencias únicas que se viven y yo creo que es algo bastante positivo y es que no veo mejor manera de acabar el año, el 2019, y empezar el año, el 2020, eh, a tope, y con nuevos proyectos, nuevas cosas que tengo en mente, nuevas exploraciones que van a ser muy bonitas. Joder, es que no, no tengo nada preparado, joder, puta. no sé qué decir. O sea, yo creo que lo más complicado de esta misión ha sido, o sea, en mi parte ha sido lo de la familia, o sea, y supongo que a cualquier persona, no sé, al ser Noche vieja que todo el mundo está reunido con la familia y así pues te duele el dejarles de lado y venir a hacer esto. Hay que decir que aquí con mi colega Ocos, o sea, hemos hecho, o sea, este 2019 hemos hecho cosas tanto lo de Londres, que, que hemos hecho, hemos hecho un huevo de cosas en Londres, Barcelona. Y lo de, lo de Barcelona ha sido muy tocho, también lo de que todavía no lo habéis visto, pero supongo que en un futuro lo veréis. Portugal, lo de Chernóbil, Ucrania. Es como que cada aventura es única, o sea, no puedes, compararla con, sí. no puedes comparar el viaje de Londres con el viaje de Portugal, es que es algo totalmente único. En Bilbao también hemos hecho Madrid bastantes también, cosas. Madrid también. Aquí hemos hecho bastantes cosas juntos. Ya, eh. ¿sabes? Pasado, sí, ¿eh? joder. <risa> Por más exploraciones. Bueno, sí, el momento romántico ya. Necesito comer. Que sabe el doble de bueno que de lo que seguro que está. Por, ¿Sí? por la situación. Nada, por la situación, ya. Voy a llegar el momento del postre, un buen turrón de qué es? Chocolate y almendras. Como buen postre. A ver, tengo la espalda reventada. Ahora, una maca tumbado un con calcetines gorditos. Todo menos eso. Si los pies están calentitos, tu cuerpo está calentito. No. Sí. No. No, no, no. Es la base. No. Bueno, algún día pruebes que tienes gorditos, o sea, no vas a querer probar otra cosa. Entonces van a tener que amputar. Se van a quedar sin circulación. Vale, hemos terminado ya de cenar y vamos a disponernos a dormir porque ya la verdad es que se va notando el sueño. Aunque la gente ahora mismo esté de fiesta, eh, queremos dormir un poco para descansar porque mañana nos queremos levantar pronto. Aprovechar lo que es el amanecer porque merece la pena. Es la única oportunidad que vamos a tener de ver esto con luz de día porque en tarde noche, vale, se puede a lo mejor, pero de día uff, va a ser increíble. Así que vamos a montar las hamacas justamente en esta estructura que hemos visto aquí, un poco en diagonal. Y a dormir Hola, hola, hola Que estaba hablando muy lejos Y no me estabas escuchando esto. Tus calcetines están puto asco Vaya mierda de calcetines Qué pringao ya nos hemos levantado ha sido un poco difícil porque hacía o sea salir del saco que estábamos súper calentitos con el frío que hace ahora y bueno ya hemos madrugado para lo que escoger el amanecer aquí y es que mirad <risa> Don't complain, I'm tired, I'm on go For that grip, ten toes, today's walk For that grip, ten toes, today's walk those days, those L's, I could sleep right Now I get paid, vacay, I'm staying beside Breaking the blues over steak, I gotta eat right You could be my peace sign Bien, ya hemos recogido todo La verdad es que el tiempo se nos echa un poco encima Y ahora toca la parte de dejar el regalo a los trabajadores de aquí, como no Así que vamos a montar un pequeño set para que cuando suban aquí se lo encuentren bien bonito. Ahora vamos a hacer un poco de exploración de lo que es un poco todas las estructuras o sea todas las plantas que por aquí que tenemos más o menos una hora eh, antes de bajar, que tenemos que estar a las diez y media y afuera que el edificio este es bastante pequeñito o sea, estás aquí arriba yo creo que lo podrían haber hecho un poco más grande porque entre ascensores, escaleras y tal te queda un espacio que tampoco es muy grande para hacer todo lo que quieren hacer aquí eh, pero fíjate que esta encima tiene un hueco o sea, es que el espacio es mínimo o sea, porque sí. pones el ascensor, el agujero ese sí. los... es que, ¿qué haces aquí? No puedes hacer nada, sí, sí, sí. casi. Luego para volver, está casi montado. ya lo que es abajo, como siempre la zona también más crítica porque es donde están los de seguridad en caso de que haya hoy. Espero que salga bien la salida. Una de las mejores nuestras viejas, por no decir la mejor, que he tenido, increíble, o sea, no hay palabras para escribir esto. Nada, espero que os haya gustado. Ahora nosotros iremos a casa ya a descansar, a adultarnos un poco, relajarnos, desayunar, que es importante. Y así mirar lo que hemos hecho. <ríe> Creo que soy la persona más gilipollas del mundo, porque acabamos de salir y me he dejado el puto móvil arriba. Qué a subir todo esto. y para sin desayunar. Uf. Joder. Ahí está. Joder. Pues bueno, nada. Ahora a bajar todo esto otra vez.